vamos a ver si sé yo cómo va esto de los vídeos largos muy buenas bienvenidos a mi primer vídeo de formato largo aquí en youtube aunque no lo creáis, después de mucho tiempo haciendo vídeos en tiktok enfrentarme a este nuevo formato largo me da como miedo he decidido después de mucho tiempo subiendo shorts aquí a youtube empezar con un vídeo de formato largo haciendo un unboxing sorpresa que nos han mandado desde la tienda del mundo stars Aquí tenemos la cajita, es totalmente sorpresa, yo colaboro con Mundo Stars y entonces me han mandado esta cajita a modo de agradecimiento por la difusión que le he dado al código de descuento. Que si no lo sabéis, es este de aquí. Yo no sé qué viene en su interior, así que me parecía una buena idea empezar en YouTube haciendo un unboxing de lo que contiene esta caja. Ahora sí, vamos a proceder con la apertura de la caja y a ver qué cositas vienen aquí dentro. Creo que lo voy a hacer en formato sorpresa. Iré sacando, sin mirar, y abriremos a ver qué funcos hay. Bueno, no se entretengo más. Le cuesta. Vale, no sé muy bien cómo vendrán envueltos. Yo voy a ponérmelos aquí abajo y voy a ir metiendo la mano a ver qué sale. A ver. Ay. Vamos a ver por aquí. Vale, primero sacamos un papelito de la tienda de Mundo Stars aquí tenéis su web y sus redes sociales y por aquí también la dirección por si sois de Valencia es un frío. bien, ahora sí he mirado sin querer, pero no os preocupéis porque está todo como tapadito, con papel blanco así que vamos a ver vamos a ver uy vale tenemos por aquí lo, lo primero, ¿vale? No sé si lo estaré enseñando bien. Yo creo que sí. Y vamos a ver... El dragón de Madame Mim. Este me faltaba para la colección, así que me parece una súper incorporación. Ahora os lo pondré en cámara más detalladamente y girando para que lo veáis. Pero vamos, me encanta esta pieza. Lo voy poniendo por aquí. Espero que no se cae. Adiós, Miki. Gracias por tu ayuda. Bien, vamos con el próximo. ¿Y sí, el próximo? ¿Vamos a meter la mano? A vale, sí, tenemos aquí otro más. Vamos a ver. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. ¿Así? Yo creo que sí. Pues en... no sabría decirte. No, no quiero engañar. No voy a adivinar qué fue hay aquí dentro. ¡Oh, de los Rugrats, Susi! ¡Me encanta! Como sabréis, y si no lo sabéis, os lo cuento yo ya Yo tengo todos los Rugrats antiguos Y claro, obviamente, ahora que han sacado a Susi Necesitaba tenerla en la colección Así que me parece un super acierto de Funko Que la verdad, es que a este Funko Pop no le faltan O sea, es preciosa Y bueno, eso sería todo Hasta aquí llega el unboxing de hoy Espero que os haya gustado mucho y si os ha gustado, por favor, darle un buen like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muy pronto tenemos unboxing de la caja de los Fun Days de Funko. Eso va a ser un unboxing... estoy... que me muero de ganas de que llegue la caja. Así que espero veros a todos y a todas por ahí. Os quiero mucho.